Cuando vi a las por esta temporada. ok La de abajo que no quiero verte nunca más. Sí, cada temporada cambia, ¿no? que el. pibe que se vio los dos animes. Mata ¡Mata la ¿De la de <tose> <tose> Lo interesante de la segunda temporada de osaki Ay, eso. Bullying en Japón. Bullying en Latinoamérica. Sí. Toma. Ok, me, me voy a la descripción. ¿O oh, oh, cómo es ese? Eligiendo busca las quintillizas anime y elige una Quintillizas anime Aquí están, a ver, no me gustan las mujeres con pelo tan corto Esta no me atrae okay, Esta se ve gusta? muy kawaii Esta se ve como que, no sé Aquí se ven sus personalidades al 100% Esta, esta me gusta, es que esta también está un... A ver, estoy entre estas dos, ¿ok? Estoy entre estas dos, me gusta más esta, pero esta se ve más no, imputable okay. Me gustan no, las mujeres gusta. que se encabronan Así que... <risa> a ver, manda. ustedes pongan, mira, del 1, 2, 3, 4, 5 ¿Cuál es su favorita? Yo me decido, güey, la primera muy ok. tenemos buen gusto, amigo. Bueno, igual Nino se corta el pelo después, ¿no? Pues igual le queda mejor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? ¡Vaya mierda! ¡Hostia! <ríe> ¡Saca ese bronco! y notas No No de abajo De que sea que sea al... Alguno de ellos en no bueno, lo voy a decir cuál, no sé. Sobre todo con lo que estaba pasando en Wall Street, que parecía que estaba en aumento. Y por lo menos que vemos bajó. Muy bien. Bueno. Bueno, volvemos. Dale. Comiendo mal Speed Bueno. Bueno, volvemos. Ah, el bailo, pues. pues, nada, pues nada. What the Let's go boy! Should I fight Look at him swing! <laughs> oh, <laughs> <I'm> <laughs> Dude the vibes are immaculate! <laughs> <laughs> you I'm a got a here. that, Beat nuts, Mr. Meth! Okay? My shirt grew? OMG! Okay. Suyu, your dress is so cute! Thank you, really. Um, Suyu? I... I, I think we got each other's shirts. Awww! Koda, that's so cute! Aww. Yeah, okay. Ugh, fine, I guess you are my little pog champ. Come here. Está lindo. Ali es gay. Me concuerdo. Hola, Sofi, ¿querés venir mañana? Hola, Sofi, ya le dije agua que venga el mañana No, mañana no va a venir. a ver. Va a Listo. Arreglar. tienes el pelo! ¡Largo! ¡Cómame, no profe! ¿Cómo que todavía se me ve largo el cabello? Si soy el más pelón aquí, de veras. No se permiten, drogadictos. Venimos por sillas What? para segundo B. ¿Quién es su profesor? ¿Por qué deja que tenga ese estilo de cabello? ¿Caso con el pelo se estudia? ¡Niños malcriados! Sí. ¡Vamos a la dirección por faltarme el respeto! Naruto, tú también ven. Light, anota a los que se levanten. Yo quería anotar, viejo. Blámonos. Ya escucharon. Cualquiera que haga bulla, hable y se levante de su puesto serán anotados en ¡Mi libreta de expulsión. Y serían expulsados después de que venga el profe. Así podré ¿Sos? saber quiénes son los burros y vacos para expulsarlos. Y así este curso sería el mejor de todos. Y yo seré el dios. ¿Sí? Odio, oh, implacable Una furia ardiente Y tu boquita pintada ah. Debes saber que desea tu hermana sin el piquito Yo no tengo hermana, pero soy un hermano medio raro ¿En serio? <risa> <risa> ok, si sí, lo no vi de chico Ya más acuerdo <risa> Krillin, ¿se puede saber qué vas a hacer con ese androide? Uh. Si aún sigue con vida Hay que matarla de inmediato no puedo, Vegeta. 18 es una persona en quien se puede confiar, te lo puedo asegurar. Ah, eso nadie lo sabe. Lo que pasa es que ustedes son demasiado malos con se las se personas. la persona. Krillin, ¿se puede saber qué vas a hacer con ese androide? Uh. Si aún sigue con vida, hay que matarla de inmediato. No puedo, Vegeta. 18 es una persona en quien se puede confiar, te lo puedo asegurar. Y lo diré sin rodeo, se ve que coge rico. Uh -huh. Oh. Ah, eso nadie lo sabe. Lo que pasa es que ustedes son demasiado amables con las personas. ¿Quién es esta? Ok, no se ve mal. La no, pregunta nada más. Ok,... Resident Evil. Los rayos láser imposible de pasar. Ah, ok, me hacían los huevos. ¡Oh! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Así por <Paul> Anderson. <risa> Ese es re imposible. ¿sí? Buah, sí, wey,